Hola a todos, con este vídeo me gustaría explicaros cómo debéis realizar la entrega del rediseño dentro de la Wikispace grupal. Pero antes de empezar me gustaría felicitaros por las tareas que habéis estado desarrollando a lo largo de la PEC 2. La verdad es que estoy muy contenta de cómo se han ido desarrollando las actividades que habían propuestas, tanto desde el punto de, de vista del caso 1, el análisis de la evaluación dentro de la asignatura de CETIC, con las actividades que habéis estado realizando, del mapa mental, la rúbrica y el análisis DAFO. También eh, el trabajo que habéis realizado alrededor del caso 2, eh, el e-portafolio, y las plantillas que habéis diseñado eh, como propuestas para un posible uso del e-portafolio de en vuestras aulas o en una aula hipotética. Y finalmente las reflexiones que habéis realizado en equipo sobre las herramientas y recursos que podemos encontrar a la hora de eh, realizar la evaluación dentro de un aula. Eh, querría felicitaros por el trabajo realizado porque creo que habéis avanzado mucho desde la PEC 1 y que todo el trabajo que, y todas las horas que habéis dedicado a la, a la PEC 2 eh, se van a ver eh, recogidas en la elaboración de este rediseño que ahora os propongo en la PEC 3. Así pues, bueno, vamos a ver, una vez tengamos realizado este rediseño, cómo hacemos la entrega en el aula, de cara a que un compañero o compañera realice mm, posteriormente una valoración de este rediseño. Para realizar la, la entrega del, del rediseño, debemos eh, realizar crear una página dentro de la wikispace del aula. La wikispace del aula la encontraréis dentro del aula eh, en este apartado de aquí. Clicando accederéis a la, a la wikispace. Veréis que tiene el mismo formato que las Wikipace, wikispace grupales. Eh, la diferencia es que todos los miembros del aula, incluida yo y todos vosotros, podéis editar en esta, en esta wiki. Yo la he preparado de cara a que os encontréis ya con un menú de navegación y está preparada de cara a que cada uno genere su propia página personal para presentar los rediseños. Cuando la abráis os encontraréis una portada, eh, ya sabéis que se llama la página Home, pero la tenéis enlazada desde el menú lateral aquí como portada. Os he puesto un enlace a una página con todas las wikispaces grupales. Creo que es interesante, si tenéis um, ganas y e interés, en que entréis a ver los trabajos que han realizado vuestros compañeros de aula. Veréis cómo desde diferentes puntos de vista um, se han trabajado las diferentes actividades y todas las herramientas, que han sido muchas y muy diversas, eh, se han estado utilizando los diferentes grupos para afrontar las diferentes actividades. Si clicáis en el, en el enlace del grupo, veréis que en una nueva ventana se abren las páginas, por ejemplo, en este caso, la página, del, la página Wiki del grupo 1. Um, tenéis todos los grupos ya presentados dentro de esta página. La siguiente página que he estado organizando ha sido una página de presentación del rediseño de la actividad, es decir, cómo hay que presentar instrucciones de entrega de, de esta actividad. Um, es el mismo uh, texto que encontráis en el tablón en el cual os estoy presentando esta, cómo realizar esta actividad. Pero aunque pueda parecer que es un poco reiterativo, creo que puede ser interesante cuando estemos trabajando dentro de esta Wikispace que tengáis este espacio donde tenéis recogido qué es lo que hay que presentar dentro de vuestra página personal en la Wikispace del aula. Eh, así pues, vamos a ver. Una vez creada la página, que ahora veremos cómo la vamos a crear, tenéis que editar lo que es la parte de contenido de la, de la página e introducir esto que os subrayo aquí en azul, el título de la actividad OPEC rediseñada y la contextualización de la actividad OPEC rediseñada. Esto quiere decir nivel educativo, descripción general de contenidos objetivos, es decir, básicamente lo que ya presentamos en el foro en su momento cuando presentáis vuestra propuesta de rediseño. ¿De acuerdo? También, como veis, hay que recoger qué mejoras consideráis que se darán después del rediseño. Es Prácticamente el mismo texto o muy parecido, podéis aprovechar para mejorarlo si queréis, pero es la presentación que hicimos en el foro. Una vez tenemos esta parte hay que introducir una breve descripción de la propuesta de rediseño, es decir, un resumen de lo que nos vamos a encontrar una vez eh, abramos los documentos adjuntos que hay que dejar también en esta página. Eh, comentar las reflexiones sobre qué cambios, herramientas y estrategias hemos incorporado desde el punto de vista de la evaluación. ¿De acuerdo? Eh, ya sabéis que son casos muy concretos y ya lo he estado comentando con cada uno de vosotros en particular, pues hay que modificar otros aspectos, criterios de evaluación, etcétera, o nuevas actividades, esto depende un poco del planteamiento que cada uno de vosotros mmm, habéis dado en un principio y un poco ya lo hemos hablado de forma individual, por lo tanto cada uno exponga qué es lo que está desarrollando o qué es lo que hay dentro de este documento del rediseño. Aparte de esta presentación, que será directamente en vuestra página, escrito, hay que adjuntar tres documentos en PDF. Ha de ser en PDF porque es el formato de documento que nos permite leer un documento sin que haya modificación del formato, por lo tanto, eh, me gustaría que no adjuntarais documentos de texto, de Word, o OpenOffice o LibreOffice, porque el formato, una vez se abre desde cualquier dispositivo, que puede tener un sistema operativo distinto, puede ser que se modifique, que el formato que se muestre sea diferente del que teníamos previsto y el formato que nos garantiza, que lo que leamos eh, sea tal cual lo que nosotros queremos que se vea, es el formato PDF. Por lo tanto, exportarlo a PDF y adjuntar tres ficheros PDF. ¿Cómo han de ser estos ficheros PDF? Pues el primer fichero ha de ser el que ya habéis entregado en el foro, la actividad original. La actividad original, la PEC o unidad didáctica original, que le vais a modificar el nombre, el nombre del archivo y tiene que tener el formato um, siguiente. Tiene que tener el nombre PEC inicial barra baja vuestro nombre de usuario en la UO, que en este caso yo sería PEC inicial barra baja MSANSRA. El segundo documento que hay que entregar, el documento de la actividad original más los cambios, es un documento que refleja qué tenemos originalmente y qué propuesta, qué cambios introducimos y estos cambios que se visualicen de forma clara y fácil con un nuevo color, por ejemplo, dentro de, del texto original. Igualmente, al igual que anterior, que en la anterior, hay que llamarlo PEC. En este caso, para diferenciarlo, cambios y finalizarlo con nuestro nombre de usuario en el campus de la UOC. En mi caso, pues MSANRA. En vuestro caso, pues cada uno el nombre que tenga. Y el documento final con la actividad rediseñada es el documento que debe incluir todos los elementos nuevos que aportáis dentro de la evaluación de esta actividad, es decir, enlaces a portafolios, rúbricas, pueden estar incluidas dentro del documento de texto o no, pueden estar incluidas como un enlace, depende de cada uno, de cómo hayáis realizado vosotros el rediseño. Recordar que tiene que haber eh, como mínimo una rúbrica, una coevaluación, es decir, una evaluación entre pares, entre los alumnos y una autoevaluación decidir la herramienta y dependiendo de la herramienta pues tendremos un formato u otro en, en cuanto a cómo presentáis estos elementos. El nombre de este archivo que recogerá tanto los elementos como los enlaces a las herramientas que hayáis utilizado si es que son online, pues ha de ser pec final, acabando con el nombre de vuestro usuario de la UOC. Muy bien, ahora que tenemos claro qué hay que entregar, vamos a ver cómo vamos a crear esta página. Veréis que en el menú lateral... Os he presentado hasta aquí, Rediseño Actividad, y debajo encontráis una lista con todos los nombres de los alumnos estudiantes de este aula. ¿De acuerdo? Eh, yo no aparezco aquí ahora mismo como, como estudiante, pero me voy a añadir aquí eh, al final de la lista. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que editar la navegación. En la barra de, la, de navegación lateral hay que editarla. Clicamos en Editar la navegación y ¿qué es lo que hacemos? se nos abre la edición de, de lo que es la barra lateral. Aparece aquí la barra de edición y tenéis, bueno, aquí lo que os acabo de presentar antes, la, los enlaces a las diferentes páginas que yo ya he creado, y la lista aquí de estudiantes. Perfecto. Aquí al final de todo, a modo de ejemplo, luego lo voy a borrar, pongo mi nombre. Imaginaros que yo soy un estudiante que tengo que presentar mi rediseño en el aula. Localizo mi nombre, selecciono mi nombre y Hago que este nombre se convierta en un link, en un link a una página. Vamos a ver cómo se hace. Clicamos en link y aquí tenemos página o archivo. Lo tengo en catalán, pero es exactamente igual en castellano. Es la misma disposición y todo igual. ¿eh? Tenéis aquí página o archivo, página, texto del enlace, mi nombre, correcto, en una nueva ventana... No, no es necesario. No es necesario crear una nueva ventana cuando vamos a navegar dentro de nuestra Wikispace. Recordar que sí que en algunos, algunas valoraciones que he realizado de la Wikispace grupal, algunos os he comentado de que sería necesario que los links que habéis enlazado en la Wikispace a herramientas externas de la Wikispace fueran nueva ventana. Esto es importante porque perdemos eh, la navegación dentro de la Wikispace y por lo tanto, hay que volver a abrir la Wikispace para poder seguir navegando dentro de, de la Wikispace grupal. Pero en el caso de que estemos trabajando dentro de páginas propias de la Wikispace, que es este caso, mi página personal, va a ser una página más de esta Wikispace, pues no hace falta que sea ventana nueva. La wiki me pregunta si esta evaluación en línea. Sí, sí, exacto, correcto. Nombre de la página, mi nombre, es correcto. Tengo que dejar que el nombre de la página tenga mi nombre. Lo del áncora, nada. Añadimos el link. Una vez tengamos el link añadido, veis que aquí aparece esto, que ya se ha creado la página y que la puedo editar, pero es muy importante que lo guardéis, porque si no guardáis el menú de navegación, no aparecerá el enlace en la barra lateral de navegación. Una vez vaya guardado, esto ya veis que depende un poco de la conexión de internet, va más o menos rápido, eh, he de localizar mi, mi página, aquí está, la veis en, en un color distinto porque ya he creado ese link a esa página. Vamos a clicar. Aquí estamos, ya tengo mi página creada, ¿de acuerdo? Como veis, me parece la barra de navegación lateral y tengo mi página de presentación. Esta página ahora la puedo editar. Vamos a ver, edito la página. Y bueno, yo ya había introducido anteriormente un título. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues esto, escribir el título, escribir la descripción de lo que hemos presentado y la propuesta de cambios que hemos presentado. Os quiero comentar que si es que no lo sabéis, eh, cuando escribís, vosotros podéis seleccionar el tipo de letra o el tipo de formato de letra, si es encabezado, qué tipo de encabezado o si es texto normal, tendrá ese formato en la, en la web, en la wiki. Si yo, esto es el título, que es el encabezado principal, que es el título del rediseño o de la actividad, clicáis el heading 1 y cuando lo seleccione, veis, ahora lo tengo como cuando lo guardo ya me queda como título y en un tamaño y un formato que es el de todos los títulos de esta wiki. Entonces, sigamos. Me voy a editar y ahora lo que tengo que hacer es, una vez ya escrito la descripción y todo, es um, adjuntar la, los tres ficheros que hay que adjuntar, um, como que son los documentos de texto de... Del rediseño. Venís aquí a subir las, los ficheros y hay que adjuntar los tres ficheros: el fichero de original del, for, del documento original, el fichero del documento original más los cambios, donde dejaréis eh, los cambios que propongáis en un color distinto, y el fichero del rediseño definitivo que incluye pues, lo que ya hemos comentado. Toda, todas las herramientas y recursos que utilicéis en la nueva propuesta de evaluación que nos estáis presentando. Eh, una vez lo tengamos aquí todo incorporado, aparecerán veréis que se han adjuntado los ficheros que nos permitirán descargarlos. No tenéis más que salvar la página y podréis sin ningún problema ya desde la barra de navegación lateral entrar en vuestro nombre y comprobar cómo se presenta la, la página. Más adelante ya hablaremos cómo lo haremos para, para que se pueda realizar esta valoración que os digo por parte de un compañero o un compañera del aula, pero bueno, esto lo veremos más adelante, una vez ya tengáis hechas las entregas de los rediseños. Pues nada más, espero que vayáis realizando vuestras entregas a medida que las tengáis finalizadas. Recordar que tenemos previsto que la entrega es el día 16 de diciembre, o sea que todavía os quedan unos cuantos días y adelante.